Muy buenos días al equipo de Nodos del Conocimiento y demás participantes. Eh, primero que nada, quiero darle las gracias por la oportunidad de participar en este evento virtual tan interesante. Soy Ingrid del Valle García Carreño, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Presentaré una comunicación que se titula El liderazgo distribuido visto a través de una, de una revisión bibliométrica. Introducción. La perspectiva distribuida sobre el liderazgo, la gestión escolar, han atraído una atención considerable por parte de los educadores, estudiosos, docentes, políticos, en muchos países durante las dos últimas décadas, el éxito de los directivos y el estilo de liderazgo forman parte del desarrollo y se considera el segundo elemento en la calidad de la educación. Por otra parte, las investigaciones demostraron que el liderazgo es uno de los factores más relevantes que tienen las escuelas para ser efectivas y lograr resultados de calidad. En este artículo se trata de una revisión sistemática y profunda de la literatura del estado del arte del liderazgo distribuido. Para tal fin se utilizan las técnicas bibliométricas, las cuales abarcan los estudios descriptivos, cuantitativos y técnicas semánticas, el análisis de las redes sociales para el estudio de palabras clave. Todo esto se representará gráficamente a través de una herramienta llamada Boss Viewer 1.612. Por otra parte, el mapeo bibliométrico es una herramienta poderosa para estudiar la estructura y la dinámica de conceptos científicos. Objetivos, metodología y diseño. Como principales objetivos de este trabajo, se tienen, en primer lugar, cuantificar y recopilar los artículos de aquellos autores más citados sobre el liderazgo distribuido, incluidos en la base de datos de Web of Science y Scopus. Como segundo objetivo, se utilizará el gestor de Mendeley para la organización de las referencias bibliográficas. Y por último, se diseñan con el software Boss viewer los mapas de coautores y palabras clave. A continuación, se presentan ocho pasos para definir y explicar mejor el proceso. El paso número uno, definición del campo a estudiar, es el liderazgo distribuido. Las bases de datos que se van a utilizar son la Web of Science y Scopus. La metodología es de corte cuantitativo descriptivo a través de un análisis bibliométrico, la muestra que se ha tomado son todos aquellos artículos científicos divididos en 368 de Web of Science y 312 de Scopus para un total de 680 estudios. Y el periodo a estudiar es desde el año 1990 al año 2020. Se utilizan operadores boleanos, los cuales se definieron como distribute leadership y documentos, artículos. En relación a las variables estadísticas que arrojan las bases de datos de de Web of Science y Scopus, se presenta la evolución anual de las publicaciones desde el año 1990 2020, el lenguaje más utilizado, los países más relevantes, las universidades con mayor productividad y aquellos autores más citados, y las áreas de investigación más relevantes en el liderazgo distribuido. Una vez completados, los estudios estadísticos, el proceso del análisis de BOSS Viewer se realizó para la elaboración de las redes. Después de los criterios de exclusión y eliminación manual, se analizaron 600 artículos para el periodo 2010 a 2020. Eh, se tomaron solo artículos en inglés y todas las áreas son analizadas. Análisis de las variables Web of Science y Scopus. Como primer análisis estadístico tenemos en la figura la evolución de la producción científica del liderazgo distribuido para el periodo 1981 a 2020. Se, se ve claramente que es a partir del año 2006 donde repunta dicha investigación. A continuación se sintetizan los resultados del liderazgo distribuido. Destaca el Reino Unido y Norteamérica como países donde hay más producción científica en materia de liderazgo distribuido. Eh, Harris, Alma Harris es la autora más citada, seguida de Devos, Ulpia Woods, y Bosch. El lenguaje es el inglés y existe una notable literatura en español. Las instituciones son la Universidad de Warwick, Ring, Macquarie, como principales instituciones que estudian este fenómeno o esta variable. El liderazgo distribuido es un tema interdisciplinario. Eh, se evidenciaron documentos, artículos en las eh, ciencias sociales, negocios, gerencia, contaduría, humanidades y psicología. Se elaboraron las siguientes redes, coautoría, palabras clave y los clústeres de densidad y palabras clave. En esta gráfica se presenta el análisis de coautoría de liderazgo distribuido para el periodo 2015-2020. Debo destacar que el tamaño de las letras identifican aquellos autores más citados en los estudios de liderazgo distribuido. Eh, destaca Grom, Leca, Bolden como los tres más, más citados, más importantes en esta temática. También se ve la evolución desde el año 2005 a 2020 del término. Tal y como indica la gráfica, es entre el 2005 y 2010 cuando hay más producción de, de del tema de liderazgo distribuido. En el segundo análisis de las redes se, se presentan las palabras clave desde el año 1990 a 2020. En esta gráfica de liderazgo distribuido representada por los globos rojos, se observa que se asocia con palabras como la teoría de la actividad, la colaboración, democracia comunidades, el, el director, evidentemente, y el desarrollo profesional. El ter, los términos son muchísimos. Las palabras clave utilizadas en, la, en los artículos son muchísimos. En esta gráfica quise eh, representarlas por niveles o por etiquetas para que se viera mejor la las palabras que conforman en la bibliografía revisada el liderazgo distribuido. Por último, se representa la red de la densidad de los clústeres del liderazgo distribuido. Ustedes pueden observar, según el tamaño de las letras y los colores más cálidos, más oscuros, cuáles son las palabras que determinan el constructo. Conclusiones. Se aporta o se trata de aportar una visión general del estado del arte de la investigación sobre el liderazgo distribuido en los últimos 40 años. Se demostró que el término o el constructo es holístico y multidisciplinario. Se eligieron las bases de datos, web science y scopus, porque son las que destacan con más registros y, y son los registros más completos de índices de cita. Las dos bases de datos tienen unas herramientas, unas herramientas potentes para el análisis de datos estadísticos. Los mapas bibliográficos o redes de palabras clave y coautores nos dan una visión relevante del tema. Se espera que este trabajo sirva de base para futuras investigaciones y ayude tanto a académicos como a estudiantes del doctorado. Una de las ventajas de utilizar los mapas bibliométricos es el alcance, la profundidad y visión en el tema, creando así una visualización de un conjunto de datos asociativos. Por último... Las técnicas bibliométricas permiten trabajar con un volumen alto de información. Esto nos ayuda a tener diferentes puntos de vista para explicar cualquier fenómeno y apoyar nuestras investigaciones. Muchas gracias por su atención y les dejo las referencias que utilicé para elaborar esta investigación. Les deseo mucha salud y que tengan un mejor 2015 21.